Muy bien, veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar las razones trigonométricas. Recuerden que pues tenemos que tener un triángulo rectángulo, o sea, es decir, tenemos que tener uno de los ángulos rectos. Entonces, vamos a determinar cuáles son las tres razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Sen del ángulo alfa. Bueno, ¿de cuál ángulo estamos haciendo referencia? Eso es lo importante aquí. Es primero identificar cuál ángulo es el que estamos haciendo referencia. Alfa es la referencia. Y, por definición, el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Bueno, identifiquemos cuál es el cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo alfa es 3. Ah, ok. Entonces, la división aquí es 3 entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados, en este caso 5. Seno de alfa es igual entonces a 3 quintos. ¿Cuál es el coseno? El coseno de alfa. El coseno es cateto adyacente. cateto adyacente a quién? Al ángulo alfa. Bueno, entonces el que está a la par de él, que no es la hipotenusa, porque 5... 5 es la hipotenusa. Decimos por definición, coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa. 4 quintos. Por último, la tangente. La tangente de alfa. ¿Cuál es la tangente de alfa? Tangente por definición es cateto opuesto. ¿Y el cateto opuesto a quién? Al ángulo que estamos trabajando. 3 dividido entre el cateto adyacente, en este caso 4 Esto, si lo hacemos con respecto al ángulo alfa ¿Qué pasa si lo hacemos con respecto al ángulo cita Que no está construido pero que lo voy a nombrar Si tenemos aquí el ángulo de 90 Antes mencionamos que alfa es acá y cita ahora es el de arriba Estos dos ángulos sumados dan 90 grados porque son agudos y en este caso suman 90 grados Habíamos mencionado que 3, 4 y 5. ¿Cuál ángulo vamos a hacer ahora las razones trigonométricas? Con el ángulo cita. ¿Quién es el seno de cita? Seno de cita cambia con respecto a lo que habíamos hecho anteriormente. Antes era 3 entre 5. Ahora, pues el, el opuesto a ese ángulo cita es 4. El cateto opuesto es 4. Y la que no cambia es la hipotenusa, porque la hipotenusa es siempre la misma, que es 5. ¿Quién es coseno? Coseno de cita. Coseno es el cateto adyacente, o sea, el que está a la par de él. ¿De quién? De cita, del ángulo. Y entonces decimos que eso es igual a 3 dividido entre 5. Finalmente, la tangente. La tangente de cita. La tangente de cita es el cateto que está al frente, el opuesto, 4, dividido entre el cateto que está a la par. En este caso es 3. Esta es la forma de determinar cuáles son las razones trigonométricas dado un triángulo y sus ángulos. Hagamos uno más en donde pues tengamos el valor del ángulo. Voy a construir un triángulo rectángulo y le vamos a poner un valor, por ejemplo, 30 y 60. Recuerden que los ángulos internos, en ese caso, estos dos ángulos agudos, tienen que dar 90. Y le voy a poner valores a los lados. Estos valores es por una regla que hay de los triángulos especiales, y esos son los valores que les corresponde. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Por ejemplo, seno de 30. El seno de 30 es el cateto que está al frente... O sea, opuesto, que sería entonces 4, dividido entre la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo de 90. Ese es el seno de 30. ¿Cuál es el seno de 60? Bueno, el seno de 60, observen que el lado, o el cateto que está al frente, ahora es 4 raíz de 3. Y dividido entre la hipotenusa, por la definición de las razones trigonométricas. Coseno, coseno de 30 cateto adyacente adyacente a 30 significa que está a la par de 30 es decir en este caso es 4 raíz de 3 dividido entre la hipotenusa ahora quién es el coseno de 60 bueno tenemos que dividir al ángulo de 60 y observen que el cateto adyacente es 4 4 dividido entre la hipotenusa porque la definición de coseno adyacente entre hipotenusa finalmente tangente tangente de 30 cateto opuesto a 30 4 dividido entre cateto adyacente a 30 4 raíz de 3 y finalmente la tangente de 60 cateto opuesto al ángulo de 60 4 raíz de 3 y dividido entre el cateto adyacente, en este caso que está la par de 60, que no es la hipotenusa, tiene que ser, o es 4. Bueno, con esto ya podemos realizar una serie de ejercicios que podemos, sobre trigonometría y sus razones trigonométricas. Queda pendiente aún las que son las razones recíprocas al seno, coseno y tangente.